Si quieres que te lleve a un lugar lejano Escápate conmigo, no sueltes mi mano Quiero contarte cuentos que no te han contado Quiero ser dueño de tus sueños mojados Una vez estés y quieras ser mía Seré yo quien fantasías, Una vez estés jugando en mi vida Ya no estaré buscando la salida Quiero besarte, hacerte sentir Que a las mañanas despiertes ahí Será un gran reto hacerte feliz Suelta tus miedos y ven aquí sí. Hazme el amor de espada. Que me tienes soñando Como tu pelo lacio Me ata y me envenena Tú sabes que vale la pena Vamos, volando en el espacio Nena, hagamos un trato Y que no haya contrato Sabes, la vida es un rato ¿Quieres venir? Llámame, yo estaré ahí Tú sabes, yo me voy contigo Prefiero este camino Sabes, no son cosas del destino Pensándolo bien, me quedo contigo Quiero besarte, hacerte sentir Que a las mañanas despiertes ahí Será un gran reto hacerte feliz Suelta tus miedos y ven Hazme el amor despacio